Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por suscribirse. Cada día somos más. Muy amable por ver, por supuesto, los contenidos. Y no olvide poner la alerta de la campanita para futuros estrenos aquí en nuestro canal. Y qué grato y qué placer saludar a un amigo de la Casa Colombiana, nuestro. Por supuesto, un músico que ha venido con una trayectoria sensacional desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, es el Lucho Moyano, músico profesional que ha estado en prestigiosas orquestas de las cuales vamos a tener en este, vamos a hablar aquí con Lucho Moyano, Bogotá Noel. ¿Qué tal Lucho? Un saludo bien especial y bienvenido al canal OZ Producciones, qué placer saludarle. De verdad muy amable, gracias por la invitación, como siempre tú tan cordial, tan amigo, tan, tan de la casa como dices tú que nos conocemos hace bastante tiempo, es muy grato y gracias por la invitación. Claro que sí. Ni más faltaba mi querido Lucho Moyano. Hoy estamos desde Citocina Records por primera vez haciendo esta producción de video, de entrevista con Lucho Moyano, aquí desde el, la casa estudio de Nicolás Salas. Citocina Records la puede encontrar en Instagram y en Facebook, y también en los contactos telefónicos 310-564-8561 para cualquier grabación profesional. Contamos también con Pedro Hernández como ingeniero de sonido, Carlos Portilla en el sonido y las luces, y Aledic Balbuena en el staff, Citocina Records, estudios de Nicolás Salas. Un saludo muy especial también a la colaboración de Alejandra. Bueno, mi querido Lucho, ¿desde qué edad usted eh, se inclinó por la música. Eh, ¿Desde qué momento se dio cuenta que usted eh, podía ser cantante? Naturalmente, cuando uno está muy pequeño, uno no tiene, uno no concibe esto, pero seguramente uh -huh. viendo a su familia interpretar música, qué sé yo, su señor padre es cantante, quizás para haberle para para inculcado el arte musical. Precisamente mi papá, alma bendita. Eh, Luis Moyano también tenía mi nombre y desde muy chico yo tuve la pues la fortuna pues que mi papá siempre estuvo con orquestas, tuvo su grupo musical, fue uno de los grandes crooner, cantantes crooner aquí en Bogotá, de las personas que te cantan todo género de música, que en ese entonces no era muy, no era muy qué te digo yo, no era muy común entonces el cantante del interior tiene una particularidad que, que le llega información de todo lado, ¿no? de, todo, de todo, en ese entonces de todo el país llegaba a la, en ese entonces no era la salsa sino venía la guaracha, la pachanga, la charanga, todo esto, este tipo de géneros. Te hablo de los años 30. Entonces es todo ese tipo de influencias en el interior del país se asimilaban y la gente, pues los músicos en particular, eh, eran más versátiles sin desmeritar la, en, en las regiones, en las regiones, pongamos en la región Caribe, en la región de los Santanderes, todo esto, que era un poco más limitado la, la el tipo de información de la música internacional. ¿Por qué? Porque pues en ese entonces estábamos muy arriesgados a nuestra guabina, a, a nuestro tipo de música sectorizada en cada una de las regiones de Colombia, que, que gracias a Dios nosotros tenemos esa riqueza cultural tan hermosa que en cada región, en el llano pues está pues la música llanera, en, en los santanderes está la guavina, está el bambuco, todo esto, en la región cafetera pues también la influencia de, de todos estos ritmos tan bonitos. Entonces el músico se enriquecía mucho de toda la información que venía venía de, de la costa venía aún ya venía de, de, de cuba cuando ya re, re, en, inició la, la radio nacional difusora radio, radio nacional de colombia y todo esto no entonces eh, hubo todo ese tipo de información y lo y le, el, el, el, mi papá llanero de, de, de villavicencio entonces él vino a bogotá y todo este tipo de información la asimiló eh, de una forma bien increíble que que era un cantante bien versátil, pues, entonces tenía mucho, mucho, mucha acogida con las orquestas de, de aquí del interior, ¿no? Claro, entonces, bien Para, bonito. Qué, ¿para qué año fue Lucho? O que su papá en aquel tiempo se ya se extendía en, la, en el arte musical. En el arte, mi papá, ponle, él fue del año 30, ponle el, en el 45, 50, ya estaba acá en Bogotá, de 17, 18 años ya, se estaba, ya estaba incursionado en la música, tocaba también percusión y cantaba. Y, y en, entonces en ese en ese en ese tiempo era muy usual las orquestas grandes, orquestas de, de 14, 15 músicos, cuatro sascos, tres trompetas, dos trombones, tres cantantes, de allí pues eh, esa influencia de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, las grandes orquestas como Lavillos, como, como, como Los Melódicos, no, que sean orquestas mega grandes pues con ese tipo de formato entonces pues particularmente mi papá en, en casa pues teníamos, teníamos mucho mucha información porque pues estaba el tocadisco la rocola la, la, la la Motorola grande aquella de, de colocar la los... en madera claro, pues imagínate que allí se escuchaban los, los discos de 78 revoluciones, del, 78, que del sí. del... estuvieron vigentes, qué sé yo, hasta mediados de los 70, creería yo, ¿no? Fíjate, entonces todo ese tipo de información, aún hay material de este que tengo pues de herencia de, de, de mi papi en, en casa, de estos discos, de esta, de esta gran música, porque la música colombiana, el... Hay algún, algunos temas del de señor Lucho Bermúdez que se grabaron y nunca sonaron. Es y el que tiene el, su, su buena colección, pues tiene esas reliquias, que a, a, a, si tú las la ves, esos porros y se, se popularizaron, pues Carmen de Bolívar, Salsipuez, Tolu, Atlántico, todos estos temas que eran, que eran los formatos que se... Que se se desenvolvían en, en ese entonces a nivel de los clubes, ¿no? Claro, y en estilo Big Bang, ¿no? Ajá, de, de, de, grupo, de grupo grande, por claro, por lo regular. Luchito, y ya su papá, desde usted muy pequeño, ya lo inclinaba por la música, y ¿qué recuerda, qué, qué recuerdos tiene de qué canciones le interpretaba, canciones de cuna? Eh, de repente usted también quería estar metido en el escenario ¿cómo? como él, sí, si claro. era permitido en ese tiempo, qué sé yo. Sí, claro, fíjate que al, cuando mi papá hacía, le hacía una, unos homenajes a mi mamá, ponle con tríos y todo esto, entonces yo a los 7, 8 años estaba escuchando Temes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura donde no hubo amor todo ese tipo de canciones. La canción de tita, Alonso. ¿eh? Eh, exacto. Y ese, ese tema lo interpretó por primera vez Vitina Viles. Vitina ¿no? Viles, que estuvo con... Vitina Con Charlie Palmieri. Exacto. Un gran cantante, sí, un gran polemista. Sí. muy ¿eh? claro. Exquisito. Solo rodando por el mundo, con un dolor profundo, y sin poder llorar. Entonces estos, estos temas. Se me está derrumbando la casa, está desolada. Ya en ella no hay nada. Bueno, es de, de, de Vitina Les, ahí, ahí estos temas se me quedaron mucho porque cuando en los, en los, en los concursos de colegio, pues, concurso de canto, el Lo primero, ya. no, pues, entonces eh, los o, chicos... O usted can... aún sin levantar la mano decía, no, lucho, lucho. Sí, cholo. pues ya, ya es, después de tercera de primaria ya me conocían, ya los descansos para mí eran más corticos porque pues las profesoras querían que... En su, en su medianoche les cantar algún bolero o algo así, claro. después de los concursos, ¿no? porque pues los niños por lo regular escuchamos en, en ese entonces como temas tradicionales de aquí, como, ¿qué te digo yo? Yo también tuve 20 años del maestro José A. Morales, okay. si <risa> ¿Sí? Sí, pasas por San Gil... Oro, ok. okay. Campesina, campesina, Recuerdo que llamará Santander... eso sí, era Campesina Santanderiana de José A. Morales. Claro. ¿Alcanzó no. a grabar eh, su señor padre en solista o con alguna orquesta? Sí, con orquestas, con Pacho Galán, él grabó con, con Pacho Galán, hizo cositas también con el maestro Lucho Bermúdez, eh, hizo con Poli Martínez, que eran las orquestas de ese entonces, las que tenían pues auge y tenían la entrada pues a la, a, la, a la radio que era nueva, en el año 80, que ya tenía los 15 años, mi papá fue convocado allí para el Hotel Tequendama como cantante, y de allí canta, era un cantante y un percusionista cantante, entonces lo convocaron a mi papá y el señor Tomás Di Santo, un gran músico que tuvo también su orquesta acá, un gran señor espectacular eh, musicalmente argentino él, eh, lo convocó a mi padre y le dijo, no ven, quiero el papá venía de Venezuela, estaba en ese entonces estaba trabajando fuera. Y, como decimos en la música, empató allí en el Hotel Tequenam. Y le dijo a mi papá, yo necesito a alguien que te complemente con la percusión y que cante. Entonces yo pues ya había ya tocaba con, con Martínez Poli, yo tocaba en los bailes, tocaba la conga, me hacían unos coritos mientras mi papá cantaba, entonces, Dijo, pues, ¿A ¿qué edad ¿Queda usted? 15 años. ¿15 años? Sí, yo tenía 14, 15 años. Estaba yo siendo segundo de bachillerato, creo, algo así. Entonces, dijo, pues, hagámosle, a, mi hijo toca percusión, le está iniciando, pero maestro, si quiere, le hacemos la prueba al muchacho. Entonces me hicieron la prueba, bien, bien, fue bien nerviosa porque fue acompañando al señor Nelson Pinedo. Uh -huh. El vaquero va cantando una tonada. Y la tarde va muriéndose en el río. Bueno, entonces nos hicieron la prueba. Y bueno, lo empezamos con los boleritos, la cosa. Y ya una, una sacoteaba la, la, la, la salsita. Que entonces... Y con los conguites, ahí iniciamos. Entonces, el, el maestro, el muchacho queda. Sí, sí. En ese entonces, yo desde los 14 años ya estaba estudiando mi piano con el señor Juan Carrúa un argentino. Okay. entonces Yo estudiaba mi piano, el, el piano, y, y, y pero siempre el canto era lo que más me llamaba la atención, pero igual el piano, pues, el complemento, el complemento ideal para cualquier artista es yeah. saber dónde es un, un, un piano, dónde es un acorde, dónde es, porque pues para a nivel de grabación y toda esta cosa, eso, eso son herramientas, por favor, o sea right. que en cualquier momento a ti te te, como es, grabas acá en Bogotá, puedes grabar en Miami, puedes grabar en Nueva York. Y el, el, el, único, el único idioma que es internacional, pues digo yo, en cuanto a, a, a comprensión, es la música. Es la música, sí, y, sí tienes razón. Y, así, te habla tiene un francés, te pone a ti un, un papel y te pone los compases que son y hay que hacerle corte allí o, o para un, un, un intérprete de su, de su instrumento. Y ahí, van, no ahí van avanzando. Entonces, en ese entonces... Yo estudié mi piano, ingresé a lo, a, a, a la, al Hotel Tequendamia. Me acuerdo que fue muy, muy, pues, para mí fue bien, bien, bien especial. honorable, especial, porque pues allí los, la, el, el nivel de músicos era claro. el, Julito Arnedo, el papá del, de Toñito Arnedo, el gran, gran saxofonista, eh, un nivel de música. Lo más connotado de la música en esos tiempos. Por ende pues se, se traía ese tipo de, de artistas y todo eso, entonces es un acompañamiento de ensayar hoy jueves, en la noche se toca y se hacían dos semanas de show con, eh, con Rolando la Serie. Y el día viernes hacíamos espectaculares. Entonces ese, ese, ese tras, tras llegar allí de tres años fue muy importante para, para mi carrera, porque uh -huh. pues allí ya pues tú, Entendías lo que era, pero era un niño. Yo tenía pues 14, 15 años y ya y la vida nocturna me tocó cambiar de colegio de la mañana a hacer nocturno de 6 a 9 y a las 10 entrar a, a trabajar de 10 a 2 de la mañana, de lunes a viernes y el sábado, pues hasta las 3 de la mañana en el hotel. Era bien exigente. Muchas pesadas. Claro, y entonces pues. Pero usted ah, estaba en su salsa, ¿cómo? Ah, no, no. Como, como decimos en el cuento. Sí, entonces, sí. Entonces, cuando uno. ¿Hace lo que no, le gusta? No, no, no, yo inicialmente, es feliz. claro, inicialmente como se ingresó como en enero, yo en febrero, marzo estaba en el colegio y, y, y con él pues no estaba asimilando, no, o estaba apenas asimilando el trasnocho y yo haciendo tareas en, en la lección de, de matemática o lo que fuera por ahí, me dan un bachecito y quedó yo en, en el pupitre, pues, porque, por pues, sí. por ende, pues, por eso se tomó la, la alternativa de terminar mi, mi secundaria en... En la noche, ¿no? Claro, turno, claro, claro, claro. Por, por la música Y entonces. Y pues, finalmente allí... terminó su bachillerato Sí, claro qué, bueno, claro qué bueno Yo terminé mi, mi, mi estudio de secundaria <risa> Y allí pues, en, eh, alterno a ello Pues estaba estudiando mi piano Estudié, estudié también en la, en la Avenida Entrenamiento auditivo En la Cristancho Solfeo en El, el trasegar bien, bien bonito, gracias a Dios Y con la... Perdón, con el... Con el sendero de mi papá. No, primero ni, que ni todo, naturalmente, eh, auténtica escuela, empírica desde la casa. Digo, empírica entre comillas, porque su papá, uh -huh. naturalmente, que fue un gran profesional, sí, pero sí. no era una, una eh, no era lecciones de escuela, sino ya de padre a hijo. Esto es así y esto Ajá. es así. Luchito, ¿qué tal si nos despedimos de esta primera parte con un bolero de esos que a usted le gusta, porque además lo interpreta muy bien y lo quiero felicitar por eso. Oh, muchas gracias. Sí, algo, algo así bien bonito como... Cuánto tiempo disfrutamos de ese amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Sin negar a mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar. tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Muy bien, es Lucho Moyano que está con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, en este homenaje que le hacemos muy especial a él porque se lo merece. No solamente Lucho, sino todos los grandes músicos que día a día luchan, por llevar la música a todo el mundo. Para ellos es una gran satisfacción interpretar sus canciones. Estamos desde Citocina Records, ya regresamos.